David, cuéntanos, ¿con qué asociación ha venido? Bueno, yo he venido con mis compañeros de Aspercan, eh, Asperger Canaria, eh, tenemos un stand por aquí, con los chicos eh, de Trastorno del Espectro Autista, Asperger, eh, para explicarle un poquito a todo el mundo, para que conozcan un poco más de cerca y, y bueno, para acercar un poquito a, a la sociedad este trastorno. Muy bien, ¿y ustedes dónde se encuentran físicamente la entidad de ustedes? Eh, físicamente nuestra oficina, pues en Lomo Apolinario, en la calle Pino Apolinario... ...aunque nuestras actividades pues, se desarrollan en muchos locales diferentes... ...la actividad de teatro en la Plaza Santo Domingo, en Vegueta... Eh, ...en el huerto urbano y la, la educación medioambiental... ...el taller de educación medioambiental lo tenemos en, en el Colegio Aguadulce... ...por ejemplo, eh, escuela de familias para esos padres que no saben muy bien qué hacer... ...padres que se enfrentan a tener un hijo que no saben muy bien cómo reaccionar... ...ante el síndrome Asperger que están en proceso de ser diagnosticados, por ejemplo, y no saben a quién acudir. Esa escuela la tenemos ahí arriba, en, en Pino Apolinario, en Lomo Apolinario. Eh, o sea que, bueno, nos movemos un poquito para poder ofrecer a los chicos y a las chicas de diferentes edades, pues diferentes actividades de integración.